Por estos días la tensión está bastante alterada a nivel mundial, como es el caso que está pasando en enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos por lo que está pasando en Ucrania. Esto es algo que ya no es solamente que compete con Venezuela, sino que ya nos compete a todos, porque si vamos a mirar las guerras de hoy... Ya no son como las guerras de antes. Antes peleaba este con este y si este ganaba bien y si este perdía también. Pero resulta que es que este tiene aliados pero también tiene enemigos, este también tiene aliados, pero tiene enemigos, y aquí en la mitad hay otro grupo que pueden ser a la vez amigo o enemigo de este, o a la vez amigo o enemigo de este, entonces aquí se están tejiendo muchos intereses, desafortunadamente los que llevan las de perder es el pueblo en sí, el que está adentro, porque las decisiones que tome Rusia en este momento son bastante delicadas, ¿por qué?, Rusia puede entrar a combatir, es más, Rusia puede llegar a ganar. ¿Pero cuántos enemigos echaría encima? Ahora, la otra pregunta es si llega a perder la misma Rusia lo sacaría ¿por qué? porque dejaría una encrucijada dejaría a Rusia manicruzada y de brazos caídos ante cualquier situación, llámese económica, política, social esto es de pensarlo ahora, la pregunta de Venezuela acá porque es que no se trata de ver a Nicolás Maduro o a todos esos bobos que tiene al lado como Vladimir, como Tarek Lanzami como Diosdado Cabello, que lo único que hacen es gritar y sacar el pecho y decir, cuando quiera y como quiera, esto no se soluciona así. Aquí hay intereses muy delicados. Ahora, el papel que está jugando aquí este país caribeño, Venezuela como tal, surge una pregunta. ¿Sirve o no sirve? ¿En qué avanza o en qué atrasa a Venezuela y a sus países circunvecinos? Es una pregunta delicada. En estos momentos tan tensos entre Rusia y Estados Unidos, la pregunta es, ¿qué papel juega Venezuela? maduro podría ser un aliado o una piedra en el zapato para putin nostalgia de la guerra fría y pulsión de suicidio desafortunadamente en estos momentos una invasión de rusia a ucrania podría significar un baño de sangre sin precedentes pero también una larga agonía para moscú alarmas en asia por el accionar de china no se les olvide que china Está ahí entre comillas en ciertas cosas que son afines con Rusia, pero hay en otras donde China también está esperando la oportunidad y el que perdería ahí sería Rusia. Parece ser que quien más echa de menos los tiempos en los que solo se registraban dos categorías en la esfera mundial que eran los buenos y los malos, es el propio Vladimir Putin, el que extraña eso, esta distinción se aplicaba a cada individuo de acuerdo al bando al que cada uno perteneciera. Ahora, miremos una cosa sin ser amarillistas, sin ser guerreristas y sin ser pesimistas, en estos momentos tan tensos toca pensar bien con cabeza fría, porque no es tirar la piedra y esconder la mano, porque esto es mucho más complejo y esto se llevaría a no solamente a Rusia, sino a muchos países por delante. Pero an antes de seguir, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios, porque gracias a ellos seguimos siendo aquí los chismosos del paseo y sobre todo estando aquí minuto a minuto de lo que está pasando en este momento tan tenso a nivel mundial. Estar en el centro de la tensión planetaria para Vladimir Putin Intenta reflotar esa bipolaridad histórica Llevando al extremo los nervios de la población europea Ese continente sería el que más padecería de forma inmediata Las devastadoras consecuencias de una invasión terrestre Miles de muertos, drama migratorio, déficit energético Y derrumbe de los mercados financieros Tristemente la paz está amenazada en estos momentos Y los tanques permanecen allí Listos para ponerse en marcha y arrasar todo lo que se ponga delante de ellos. Las conversaciones de último momento son frenéticas para tratar de intentar detener la pulsión de guerra, muerte y suicidio que impulsa al jefe del estado ruso. En estos momentos se movilizaron al menos 150 mil militares para rodear con blindados buques y aviones Ucrania por parte de Rusia la perla esquiva de Putin. Intenta anexar lentamente por regiones Crimea, Donetsk, Lugansk, de acuerdo a información de inteligencia del Ministerio de Defensa del Reino Unido. Rusia invadiría sobre todo por el norte ucraniano gracias a los nobles servicios que tiene de Bielorrusia, regida Bajo el dictador Lukashenko, desde ese país atravesaría la fantasmagórica Chernóbil para sediar de inmediato Luego sucumbirla con bombas, la península sureña y la frontera rusa también serían claves en las maniobras. Esto es lo que tiene más o menos la maniobra de Putin en caso de llegar a producirse un enfrentamiento o una guerra. Una guerra abierta no solo generaría una aluvión de muertes entre sus tropas, sino también un costo sideral para el flaco tesoro del Kremlin. Quizás logre relativamente rápido la caída de la capital ucraniana, eso podría ser cierto, pero el pueblo de ese país no se someterá fácilmente al cambio de bandera. ¿No lo hicieron en el pasado? ¿Por qué habrían de hacerlo ahora? Ustedes saben que ellos no comulgan con Putin. Ahora, afrontar una guerra supondrá una movilización monumental de dinero y recursos. Bueno, viene una pregunta: ¿Cuenta Rusia con los fondos suficientes y necesarios para prolongar en el tiempo un conflicto bélico de magnitudes que no puede anticipar a futuro? ¿Cuándo terminaría la incursión? ¿Qué costos demandará? ¿Y cuál será su objetivo final? Porque una cosa es que Rusia tenga bastante armamento y otra cosa muy diferente es cuánto va a durar esta guerra y hasta dónde le va a alcanzar. Y el punto final, ¿cuál sería el objetivo? Las alarmas no solo sonarían para los socios de la OTAN en Europa y los Estados Unidos en caso de que Rusia invade Ucrania. Algunos analistas creen que China aprovecharía el foco puesto en aquellas tierras y podría evaluar un ataque contra Taiwán en ese complejo. Contest. Ya miramos que ya China ya no está metida al lado de Rusia sino ya está esperando el papayazo Onceavo mandamiento no dar papaya, doceavo mandamiento aprovechar cualquier papayazo Y el presidente de China la tiene clara con eso Esto se vuelve cada vez más complejo ante este escenario América Latina deberá posicionarse frente a la historia de forma categórica Algunas dictaduras como Venezuela, Cuba o Nicaragua ya eligieron sus aliados, perfectos. Otras democracias como Brasil y Argentina se mostraron extrañamente cercanas a Rusia y a China en las últimas semanas. No se sabe bien si por cuestiones comerciales, por negocios particulares o por atracción política. Un misterio de la diplomacia. Esto, aquí vuelvo y digo, aquí se están jugando varias cartas. El que Brasil y Argentina tomen una posición en este momento a favor de Rusia y China Cuando Rusia y China en este momento Rusia por un lado está preocupada Por lo que haga Estados Unidos con respecto a Ucrania Pero China por otro lado Está más preocupada por lo que le pase a Rusia Porque ellos están aprovechando el papayazo Porque ustedes saben que los chinos Y sobre todo al presidente chino Lo que le interesa es abarcar él le interesa ser una potencia Y pare de contar A costa de que de lo que sea, que eso es lo que han tenido los gobiernos izquierdistas, comunistas, socialistas, istas, istas, istas, propagandistas, progresistas, todo lo que ustedes quieran llamarlo conistas chantajistas, que lo único que hacen es que toman el poder a la maldita sea, no importa a quién toque llevarse por delante. Entonces viene aquí vuelve a traer al, el escenario de América Latina, porque ya sabemos que Venezuela, Cuba y Nicaragua ya se aliaron entre paréntesis con Rusia y con China, pero volvemos a lo mismo, en este momento aparentemente China y Rusia son uno solo, en el eventual momento de que haya una guerra Rusia queda acá y China se hace para un lado, porque eh, China lo que está esperando es que de acuerdo a lo que pase pues él entra con su empoderío a lograr lo que él quiere. Entonces ya esto es una conclusión muy básica Lo mismo que está pasando con Venezuela ¿Por qué tanto interés en Venezuela? Porque sencillamente es la plataforma para entrarse a Sudamérica Y por ahí posteriormente ir avanzando hacia américa latina ese es el interés no porque venezuela tenga mujeres bonitas ni porque tenga hermosos paisajes ni porque tenga diversidades no ellos están de cierta forma metiéndose a venezuela porque le sirve de plataforma en este momento sin ánimo de ofender maduro él se cree un aliado pero vuelvo y digo vuelvo y repito no se sabe si es un aliado o una piedra en el zapato porque ante la estructura de toda esta maquinaria que hay de todo esto que hay en juego ni Nicolás vendría a ser, ustedes se los voy a poner en un ejemplo, una empresa grandísima con estructuras en hierro y toda esa cuestión inmensamente grande. ¿Sabe qué vendría a ser maduro ahí? Un tornillo. Piénselo. Ahí les dejo la perlita. Hasta una próxima oportunidad.